La tercera pregunta nos la envía Monster, desde Salta, Argentina. Monster nos pregunta ¿Podrías decirme una variedad auto que sea muy dulce? Hola Monster, claro que te podemos recomendar una variedad muy dulzona, de hecho la Vesta de nuestros colegas de Buda Seeds te encantará. Vesta es un híbrido autofloreciente desarrollado por Buda Seeds entre el dos conocidas líneas americanas y europeas. Destaca por su vigor alcanzando un tamaño medio grande donde el cogollo central se desarrollará pesado y cubierto de aromática resina. La estructura de esta planta se abre en múltiples ramas productivas que se acaban cubriendo de cogollos duros, compactos y resinosos con los que darle una alegría al paladar. Esta es una variedad fácil de cultivar, tanto en interior como en exterior. Es una auténtica delicia para el paladar, aunando lo mejor de las dos líneas genéticas de los dos continentes. La línea europea le aporta el primer sabor cítrico afrutado entre pomelo y mandarina. Por la otra parte, la línea americana le da un sabor ácido que permanece largo tiempo en la garganta, incluso cuando lo hemos terminado. Su potente colocón tan relajante como placentero es apto para usos medicinales o simplemente abstraerse un rato.